Les eh, prometo que no me voy a quitar los zapatos, si lo hiciese me podrían acusar de comisión de acto terrorista. El eh, día de ayer, Roberto eh, nos hizo la que quizás es la pregunta más interesante de este encuentro. Al final de su exposición le preguntó a, a Costas, y por extensión a todos nosotros quienes estamos en la mesa y quienes estamos en el escenario, bueno, y en últimas, ¿cómo hacemos para tomar estas teorizaciones críticas y estas eh, eh, formas disidentes de pensamiento y convertirlas en herramientas que puedan servirle a aquellos que en el terreno, en el terreno concreto, están intentando eh, luchar eh, en contra de las formas de colonización a las que se ha referido Luis esta mañana Roberto además nos dio un ejemplo muy, muy concreto de colonización uno puede hablar de colonización en términos globales como nos dijo Luis no se trata de entender el momento colonial como aquel anterior a la descolonización sino más bien que estamos viviendo en un momento en el cual la descolonización coexiste con una recolonización a la que Luis se refirió como mercantilismo colonial o colonización mercantil y que Roberto describió muy bien ayer cuando nos habló del de derecho, de la justicia, eh, en el caso concreto de eh, las sentencias sobre desplazamiento como el yo ideal del Estado colombiano, esa parte bonita a la que Luis también se refirió, cuando habló de lo que sucede adentro de las murallas de la ciudad. Ahí es donde podemos hablar, nos hablamos bonito, nos hemos leído todos los libros de Diego, entonces podemos eh, decir, podemos eh, distinguir el lobiter de, de, de la raza y toda la vaina, entonces podemos hablar con, eh, eh, con belleza y con tranquilidad, pero resulta que allá afuera de las murallas de la ciudad, en el Chocó, Allá hay un doble proyecto de aplanamiento del espacio y de construcción de monstruos. Y ambos están ligados. Lo que quiero hacer esta mañana es intentar responder de manera seguramente muy modesta a la pregunta que nos hizo ayer Roberto. Y en ese sentido... Me pre, me, me, la pregunta que quiero desarrollar es ¿por qué pienso que la crítica de ideologías que es una forma de, muy, muy específica de teorización crítica es relevante para pensar y actuar en este contexto el contexto del apocalipsis capitalista y de su gemelo Ius político, la securitización. voy a responder de manera muy sencilla que una de las formas a través de las cuales podemos tomar estas teorizaciones, estas ideas, estos pensamientos disidentes y fuertes y convertirlos en herramientas políticamente prácticas es de manera muy simple, y Luis también se refirió a esto, tomar en serio el futuro, lo cual estaría... Íntimamente unido a lo que los filósofos denominamos la crítica de la metafísica. Y les pido que entendamos por metafísica todo aquel discurso, no solamente filosófico. De hecho esto ocurre más bien en la vida cotidiana, entre nosotros hoy, más que nunca, en la cultura popular, a través de los medios, todo aquel discurso, toda aquella práctica que se dedica a construir de una parte, Entes que tienen necesidad absoluta, que son absolutamente necesarios Sin los cuales se nos dice no podríamos sobrevivir Y de otra parte, otros entes igualmente necesarios Pero que son presentados como necesariamente monstruosos Y entonces fíjense cuál es la dinámica Yo les digo a ustedes Este ser monstruoso que les presento acá va a cometer un acto desastroso. La catombe ya viene. Y luego les digo, si no quieren que la catombe suceda, confíen en mí. Yo soy su protector, yo soy el príncipe retenedor del final de los tiempos, yo les aseguro la carreterita con dos tanquetas para que puedan ir a la finca. Y entonces... Ustedes depositan su confianza en mí y tenemos una unanimidad que me permite, ahí sí, poner en operación más allá, afuera de las murallas de la ciudad, el proyecto de aplanamiento al que Roberto se refirió ayer y al que Luis también se ha referido en el día de hoy al hablar de la mercantilización de la Academia. Y es que el Chocó, digamos, este aplanamiento este no está sucediendo solamente allá afuera de las murallas de la ciudad, sino también adentro. Fíjense qué es la academia, lo decía Luis en su, en su exposición. La academia tradicional y la academia filosófica en particular, eh, ha sido una especie de pequeña zona autónoma que se rehúsa a, pensar, a aceptar que el pensamiento el ejercicio del pensamiento, el ejercicio de la capacidad autónoma de pensar deba ser puesto sola y únicamente al servicio de los imperativos del intercambio y la división del trabajo. Tradicionalmente, ese ha sido el espacio de la academia. Y fíjense dónde estamos. Estamos en una universidad jesuita. Una de las maneras en que eh, la academia se protegía, era precisamente, y el pensamiento libre se protegía, era precisamente a través de, su, de la autoconstitución de órdenes monásticas, que tienen entonces una uh, uh, riqueza indiferente, o que, son, o que son indiferentes, al menos en teoría, a la riqueza. Y sin embargo, aquí en Colombia, eh, ustedes lo han, saben de este debate eh, de forma muy reciente, ya se está hablando de desfinanciar a la educación pública, por ejemplo, a la educación pública superior, con el pretexto, bajo el pretexto, de que ella también debe eh, adecuarse a los imperativos de la competencia, del intercambio y de la división del trabajo. Allí también hay un proceso de aplanamiento. Y ese proceso de planeamiento requiere la construcción de seres monstruosos, cuáles los estudiantes de la nacional que secuestran a su rector. Y a los cuales se les aplica por igual la política de securitización que del otro lado se le aplica también al defensor de derechos humanos, al periodista que no dice lo que le dicen que debe decir, estamos hablando con nombres propios, Claudia López o Goldman Morris o bien al archimonstruo, ¿no? las FARC, ¿saben ella? Eso, eso ya no existe, pues. eso ya no, ya no es una figura concreta, sino que además es una cosa eh, que, ya se, que ya se convierte en el enemigo de la humanidad, y cuando las FARC no bastan, pues no es sino ponerse a mirar ahí en el vecindario a ver quién, ah, ahí está el peón ese que invitaron a la fiesta, entonces ese puede ser, Piedad Córdoba, Hugo Chávez, Huevo Morales, y ojo, además, porque una parte bien importante de la construcción de estos seres monstruosos, tiene que ver con su racialización, y ese es un secreto público, No todos lo sabemos, pero no lo queremos decir, ah, es que Piedad es negra, es que Chávez es mulato, Ah, cuando se dio allá la mano con Obama, pues bueno, el ministro de relaciones exteriores del gobierno de facto de Honduras, dijo de Uruguay y Evo indios ¿cómo así? como dice Mario, Mario Vargas Llosa ¿cómo así que se atreven a pensar? ¿cómo así que se atreven a autoorganizarse políticamente? ¿cómo así que se atreven a tomarse el poder? ¿habrá visto? ¿Para qué? Claro, para restaurar el imperio inca. Ah, qué anacronismo, es que son antimodernos. Lo mismo se dice, se lo escuché el fin de semana a un ex magistrado de la Corte Constitucional de los indígenas del suroriente, de las comunidades negras del suroriente colombiano. Una vez aceptamos ese, ese tipo de juicios, ya el espacio está abierto para que el proyecto de aplanamiento continúe. Lo que he dicho es solamente que el contexto actual es el de una metástasis de las políticas eh, transnacionales, no son solamente domésticas, de securitización, aunadas a la expansión del, me del mercado y aplicadas ahora a cualquier y toda forma de, de actividad que importune el ejercicio del gobierno. Debo ahora aclarar qué entiendo por gobernar. Diré que en la actualidad el, el, el arte de gobernar, aquí estoy haciendo una referencia muy obvia a eh, esa tradición que eh, emerge a partir de los trabajos de Michel Foucault, que apenas por, porque apenas ahora están siendo publicados desde el archivo sus trabajos sobre territorio, sobre securitización. Entonces hay un curioso renacer de Foucault que supuestamente ya estaba muerto, no, postestructuralistas, postmodernistas, relativistas, asquerosos, todo eso estaba muerto y ahora el curioso renacer de todo esto, eh, eh, miren ustedes dónde, no en Francia, sino en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y entonces hay una profusión de libros eh, sobre Foucault y uno tiene que entender que ello, eh, por supuesto, tiene que ver con esto en lo que estamos, ¿no? La securitización de los Estados Unidos vía Bush Jr., que además no ha terminado, Obama está apenas tratando de sentarse en la silla. ¿Cómo así que Obama permite la firma del acuerdo sobre las bases militares? ¿Cómo así? Ah, pues claro. Entiendan ustedes que allí, allí también hay una. Eh, esto de, aquí de lo que se trata eh, es de entender que el Poder Ejecutivo no lo puede hacer todo no lo puede hacer todo ni siquiera en los Estados Unidos, y que buena parte de las políticas de seguridad que se encarnaron en la comunidad de inteligencia estadounidense, en el Departamento de Estado y en el Pentágono, no van a desaparecer de la noche a la mañana porque eligieron como presidente a ese pequeñín negro. Gobernar vivo consiste en la actualidad en deferir el momento del fin de los tiempos el advenimiento del anticristo en términos de la teología política, que en sentido más secular es el momento en el que las masas o el pueblo, la multiplicidad de los agentes políticos insurrectos se deshacen de sus gobernantes. Y fíjense ustedes cómo esto tiene que ver con esta aparente paradoja en la cual Uribe se convierte en el gerente de campaña reeleccionista de Chávez y viceversa. En 30 años se van a sentar tranquilos a tomar su whisky a Renze. Le creía que nosotros estábamos. El mismo, la misma espectacularidad para... Trae a colación el carácter exhibitivo de la política de la que hablaban ayer Douglas y Juan Felipe, con la cual se nos anuncia que se ha calentado la guerra fría con Venezuela. Por supuesto que es absolutamente conducente eh, a los objetivos de una campaña reeleccionista, y créanme, tanto aquí como en Venezuela. Allí no hay mayores diferencias, así ambos se autopresenten como los enemigos absolutos. Bien decía el antropólogo René Girard que la enemistad solo existe entre iguales, nunca entre aquellos que se presentan como realmente diferentes. En el sentido en el que he hablado de gobierno, entonces, suceden dos cosas. De una parte, las masas, la multiplicidad de los agentes políticos y la incertidumbre con el respecto al futuro se identifican. Bueno, ya dije que mi respuesta a la pregunta que eh, nos hizo yo Roberto y no sea, tómense en serio el futuro que además no es otra cosa sino tómense en serio ustedes mismos acuérdense eh, el cliché ustedes son el futuro pero ustedes les dicen eso siempre para modernos el eh, cliché, ustedes son el futuro pero no pinten las paredes no oigan música, una música revoltosa y quédense sentaditos, tranquilos, mientras yo hablo no y me muero son el futuro pero para que seas encargadrillos tú eres tu ministro de agricultura eres el futuro presidente pero yo para que salgas a quemarte con esa vaina de invitos que es lo que nos va a arreglar la reelección quién le manda eso sí, si sí, si uno se cree uno se cree todos los que hemos estado en el juego político los que hemos hecho Están hablando solamente con filósofos abstractos que nunca se han untado las manos. Los que hemos hecho política sabemos que en el instante que, en que eh, parece que ay, usted como que tiene algún talento y le empiezan a calentar la oreja. Bueno, usted va a ser el próximo presidente, usted va a ser el ministro. Sus papás son los primeros que comienzan a calentar la oreja. Usted es, eso es lo que tú vas a hacer. Y entonces usted se lo cree, cuando se lo cree y le dicen, Tommy yo le estoy dando la oportunidad para que lo sea, y usted firma, firmando con mi pistola. y después de la cobra, cárgueme la, la, la, la bolsa ahora y después venga. Dije entonces que la respuesta que quiero dar a la pregunta Roberto es tomarse en serio el futuro y en el mismo sentido eh, digo que una de las eh, formas de, de, de gobernancia en la actualidad es la de esta identificación entre la pluralidad de las masas y la incertidumbre del futuro. Y entonces la pluralidad de las masas, las muchas caras de, de, de, de, de, de la gente, de la multitud, eh, aparecen o bien como en riesgo, no son vulnerables, los desplazados por ejemplo, son vulnerables y a esa parte de la población le aplicamos ayuda humanitaria, no restitución, no justicia sino ayuda humanitaria. Nos sentimos bien, damos golpes de pecho, nos sentimos bien. Y o oh, están en trance de volverse riesgo ellas mismas. Roberto ayer nos hablaba de cómo eh, buena parte de eh, los eh, movimientos desplazados se han autoorganizado políticamente en formas eh, muy efectivas. Quisiera dar otro ejemplo latinoamericano. Hace poco un buen amigo, periodista, nuestros ¿no periodistas, que, a los que aquí... Eh, eh, matarían si pudiesen, eh, le hizo una entrevista muy interesante a su comandante Marcos, no, se supone que el ZLN está muerto, callado, además la embarraron porque se pudieron a criticar a Manuel López Obrador y se tiraron la elección de la izquierda en México, ¿Eh? le pregunta, al final de la entrevista su comandante le dice, y esto es, esto es una afirmación pesada, hay momentos en que no basta seguirle poniendo flores a los fusiles. Y en ese momento, si la intelectualidad mexicana no nos entiende, si la mayoría mexicana no nos escucha, si los gobernantes mexicanos no quieren sentarse a hablar con nosotros, pues entonces habrá que usar los fusiles para lo que fueron hechos. Uh, el comandante Manos. No, es que se supone que eran la... La primera guerrilla postmoderna que no hace nada, sino que no hace poder. Cuando regresa de la selva La Candona, el periodista me dice, allá va a pasar algo, algo va a pasar. En ese momento, esa, esa, esa cara de la multitud, del movimiento indígena en el, en el caso mexicano, es identificado, puede ser identificada como en trance de volverse un riesgo ella misma. Y a ella ya no se le va a aplicar la ayuda humanitaria, sino la política de securitización. Con la cual nosotros, por supuesto, estamos increíblemente familiarizados, pues además se nos ha convertido en uno de nuestros interesantes rubros de exportación. En este momento Colombia tiene el dudoso honor de exportar mercenarios, bien sea las compañías uh, uh, privadas que actúan en uh, Afganistán y Irak, o, dicen algunos, también el vecindario. Diré en segundo lugar que gobernar, que el arte del gobierno eh, eh, hoy, quiere decir, poder o de lo que se trata es de un obsesivo escrutinio del futuro, y por lo tanto también de las masas, para encontrar signos de descontento social y novedad radical con el fin de cortar esos brotes antes de que florezcan, y por supuesto obtenen frutos. En ese sentido son sintomáticas acerca de la eh, transformación eh, que está ocurriendo de, de nuestra relación con la política, las nociones de pre y el uso extendido de los modelos de análisis de riesgo, para el establecimiento de políticas públicas en los campos de la seguridad y el desarrollo económico bajo el supuesto de que, como ya lo dije, las poblaciones residuales o expuestas o bien están en riesgo o se encuentran en trance de convertirse en riesgo ellas mismas. Miren lo interesante, lo que ha pasado además, uno debería seguir esto con, con, con eh, claridad y algo de atención lo que ha sucedido con eh, los avances de las políticas eh, de y eso es con el discurso mismo de la guerra contra el terror ya no estamos en el discurso de la guerra contra, contra el terror estamos en, más bien en el discurso y la práctica de la guerra contra el preterrorismo. de hecho es muy posible que el discurso de la guerra y la práctica de la guerra contra el terror siempre haya sido no otra cosa sino una uh, guerra una supuesta guerra en contra de eh, lo que se denomina pre-terrorismo y esto está produciendo unas paradojas enormes muchas de ellas muy internas eh, a eh, el campo de los estudios y la práctica política no cuestiona la capacidad que tiene el ejecutivo ojo, el ejecutivo puesto en estado de emergencia es decir, habiéndose de, habiendo derogado sus obligaciones respecto de la Convención Europea de Derechos Humanos de mantener eh, bajo arresto, sin acusación y sin acceso eh, a los tribunales, a, eh, a extranjeros de los cuales se sospechan, se sospechan conexiones terroristas. La decisión de la Cámara de los dólares es muy larga y las opiniones son sumamente interesantes. Daré solamente una razón por la cual es, es interesante. De una parte, eh, los jueces cuestiona no solamente la capacidad del, ejecu del Ejecutivo de, eh, digamos, eh, eh, establecer que esa política de confinamiento va en efecto a conseguir el objetivo buscado, es decir, ellos observan una, eh, eh, un vacío entre el confinamiento de extranjeros y de la otra parte, eh, la idea de acuerdo con la cual con ellos se va a parar eh, el terrorismo. La razón pues, es muy sencilla. ¿Quién dijo que los terroristas son todos ellos extranjeros? De hecho, en el caso británico, eh, se sabe muy bien que la mayoría de los ataques terroristas que han tenido lugar y o que han sido evitados, eh, eh, provienen de nacionales. Son británicos, no son los locos esos por allá de las cuevas de Afganistán y Pakistán. Eso de una parte, y debido a ello, y además acudiendo, es un momento complicadísimo, a la tradición jurídica inglesa que siempre ha, eh, eh, eh, no, no, eh, eh, eh, es democrática y siempre ha defendido la libertad eh, de cuerpos, áreas cuerpos, no lo inventamos nosotros, lo dicen los jueces británicos, etc. Entonces, la eh, respuesta, digamos, a esta iniciativa de gobierno. Pero por otro lado, en esa misma decisión eh, de la Alta Corte eh, Británica, se reafirma que los jueces no tienen capacidad alguna de preguntarle al Ejecutivo cuáles son sus razones para haber declarado el Estado de emergencia. O decir que estamos en guerra. En algún momento hay un par de opiniones de, de los jueces que empiezan a decir ¿Cómo hacemos para saber si esto de verdad está ocurriendo? Ah, dice el Ejecutivo. Ah, nuestros profesores de acá, nuestros liberales, además, quieren vivir en Londres. Y ese es siempre el paragón de, de la democracia. Él les olvida que no hay constitución y que además no hay democracia porque es una monarquía. ¿no? Hay monarquía. De pronto, con lo que se unen es con eso. Yo recuerdo alguna vez, este, este es un oído, yo recuerdo alguna vez haberle propuesto una. Y algunos eh, colegas eh, y amigos muy cercanos al proceso reeleccionista, les pues, digo, hermano, ¿por qué ponen con tanta vaina? Fácil, pasen pase una reforma constitucional, vuelvan esto a un sistema parlamentario y ahí tienen, hermano, por cuantos años quieran O hágalo más fácil, a un senador vitalicio. ¿Cuál es? Obviamente está poniendo el salido. De pronto van y se lo toman bien de nuevo el punto de nuevo el punto y es que eh, la en este caso la decisión de la cámara de los lores reafirma esta tendencia muy fuerte eh, en nuestro constitucionalismo, a responder al reto que formuló Carlos Smith ya hace mucho tiempo, eh, precisamente con eh, eh, aquello eh, eh, a partir de lo cual él se volvió infame. ¿no? Cuando hay amenazas, cuando hay, cuando hay una amenaza externa, el aparato normal de la democracia no puede funcionar porque tiene altos costes transactivos, etcétera, Nuestros eh, más sofisticados y más jóvenes eh, eh, teóricos jurídicos que dicen que saben de economía y entonces por eso ellos son más científicos que nosotros que hacemos huevonadas filosóficas. <risa> eh, entonces, eh, eh, a pesar de ello y con la defensa de la tradición, lo que resulta, el resultado de la sentencia es simplemente la reafirmación de esta forma de gobierno que implica que la operación eh, eh, política gubernamental que predomina hoy consiste en dividir a la población entre amigos, enemigos y población residual expuesta. Ahora bien, el ejercicio político, y aquí estoy incluyendo otro militar, se concentra de manera que puede parecer paradójica, en principio, no sobre el enemigo en el terreno. Esta, esta es una afirmación que voy a soltar para que la discutamos. Ustedes siguen creyendo que el enemigo es el mante camuflado con la otra banderita de Colombia, que también es de la misma cultura paisa, colonizante, machista, hoy aquí matando indios allá porque están en el mismo plan de colonización pero que se denominan a sí mismos fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Voy a afirmar que no, que de hecho no hay guerra, que lo que hay es tablas, que sin el uno no hay el otro. No hay el otro que sin farma hay Uribe y entonces ambos se necesitan. Y si usted se necesita, usted no va a acabar de todo con el otro, porque entonces ya yo para qué. Y ojo, estos tipos son políticos muy inteligentes. Trabajé largo tiempo con uno de ellos. Conozco bien, sabiendo. No sobre el enemigo, digo entonces, sino antes bien sobre la población residual. Esa es a la población residual a la que se le aplican, o bien las políticas de ayuda humanitaria, que son justicia al servicio de la injusticia, como dijo Luis, o bien esa otra forma de justicia al servicio de la injusticia, que es eh, la, el uso, eh, de, de, de, de, la, la, la securitización de una parte de la población. He estado hablando de, de, de, de, de, mi casa, de, de mi casa, de mi casa, de mi casa. ¿Es mi casa, puedo hablar de ello porque es mi casa. ¿Quién dijo que no se podía hablar de ello? ¿Quién dijo que uno no se podía poner esta camiseta o tenerlo es ofensivo y malo y feo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como hay pensamientos peligrosos, de los que hablaba Luis. Ahora estamos en el ridículo de pensar, ¡qué camisetas peligrosas! Pero también podría hablar de eh, Sartosí en Francia y del caso de los nueve de Tarnac. Quizás no tenga tiempo, así que es muy probable que deje ese segundo caso a un lado. También podría hablar de la guerra del agua en Bolivia. Y aquí además sería muy interesante escuchar eh, a Diego, pues eh, él ha estado muy cerca del proceso constitucional boliviano y estoy seguro que nos podría contar historias bien interesantes. Solamente voy a decir que lo que estamos asistiendo es una redescripción de la naturaleza y funciones del Ejecutivo hoy. Y la organización de la cual hace parte Diego de Justicia publicó no hace mucho un reporte muy juicioso acerca de la manera como se están modificando la naturaleza y las funciones del Ejecutivo en nuestro país. Y de todo lo que dijeron, todo ello muy, muy, muy interesante, mi vista quedó fijada en una sola cosa. La manera en que dentro de la naturaleza y funciones cambiantes del Ejecutivo hoy, entraba la Comisión Nacional de Televisión y el aparato mediático Y el control del aparato mediático. Esto tiene que ver con lo que ya había dicho antes, que me estoy escandalizando gente, o viéndolas, entonces se van. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. esto se une a lo que eh, había dicho antes acerca de eh, la manera en que gobernar se ha convertido en precisamente buscar signos eh, en el futuro o en las masas esta descripción de la naturaleza y funciones del ejecutivo tiene que ver con un afecto con una ansiedad, una profunda rabia reaccionaria eh, eh, y deseo reaccionario por el orden cuyo anverso es el escrutinio obsesivo del futuro por signos de desorden social o movimientos de renovación radical. Así las cosas lo que caracteriza a nuestra forma de gobierno y organización social hoy no es otra cosa, sino miedo al futuro. Y ojo, estoy hablando del aparato de gobierno, podría también estar hablando, sin mayor diferencia, acerca del aparato de establecimiento de valor de las mercancías en el, en el, en el eh, sistema económico, Global. Algo que es muy interesante es observar cómo, así, de la misma manera en que nuestros ejecutivos funcionan hoy, prometiéndonos la catástrofe por venir, es decir, mirando, buscando de manera obsesiva signos de hecatombe en el futuro, es precisamente de la misma forma como un analista en la City de Londres, un analista financiero, intenta ponerle valor a sus acciones o a sus, o a sus eh, eh, derivativos. De lo que se trata es precisamente de asumir, esto es lo más importante, de asumir que en el futuro las cosas no van a cambiar demasiado. Es el mismo principio que, asum que asumimos nosotros cuando utilizamos la tarjeta tarjetazo. ¿Eh? ¿Qué estamos asumiendo? Que voy a, que voy a continuar con el empleo. Que voy a seguir ganando, que por lo tanto voy a poder pagarla, que en el futuro no va a pasar nada, que varíe demasiado mi situación. Es decir, lo que termino haciendo es negar en el futuro. No me lo tomo en serio. Pienso que es potencial, en vez de real, que la catombe puede o no ocurrir. Ahora, fíjense ustedes, y esta es la paradoja de, nuestros, de la política de ese político. Cuando uno dice, anuncia la, la catombe Con el fin de evitarla Y dice que puede o no ocurrir Está eh, eh, haciendo una afirmación Que ni es verificable Ni es del todo falsi eh, falsificable Uno está diciendo que puede o no ocurrir Si ocurre, uno dice Ah, bien, les dije Si no ocurre Fresco porque todavía puede ocurrir Aquí, esta es la razón puesta al servicio de la sin razón. Lo que nos corresponde a nosotros, filósofos y a ustedes, estudiantes, es denunciar que este, esta, estas formas, esto es algo muy pequeño, esto es que la filosofía de derecho, estas formas eh, eh, y estos fraseos son irrazonables porque ni, ni, ni son del todo verdadeables, ni son nunca falsificables. Entonces sobre ellos no puede haber discusión, entonces no hay democracia. Por eso lo que hay es opinión. Ah, y ahí sí. Si contra algo se ha levantado la filosofía desde sus comienzos, es contra la fe, contra el rumor, contra la opinión. La opinión no puede fundamentar un Estado, la opinión no funda nada, la opinión es chisme. Ahí sí la filosofía tiene que ponerse, no el trajecito diplomático del catedrático que lea un roguero y puede citar las noches áticas, que luego así les hace en su vida privada y pública sino lo que, lo que nos toca ponernos es la armadura la camiseta de René la armadura y salir a pelear como filósofos en contra de la opinión entonces aquí voy a ir terminando uno podría hacer varias cosas uno podría retar a nuestras casas de cubierta todas ellas muy doctas ¿no? legis, temis ¿no? el nombre, el del tiempo a que por ejemplo publiquen este textico hermoso eh, que fue publicado por un grupo de autores autodenominados el Comité Invisible, que nombre tan hermoso eh, a finales del 2007 en Francia, el texto se llama La Insurrección, que viene. Pues, bueno. y comienza así todo el mundo lo sabe esto está a punto de estallar Europa, No, Europa es el orden Europa es la tranquilidad de Europa. ¿Ah, sí? Diciembre del 2008 Los estudiantes se toman las calles de Atenas Y le dan por la cabeza a la policía Febrero del 2009 Arden, París y Barcelona ¿Ustedes se llenan acerca de eso? ¿Se llenan acerca de eso en el tiempo? ¿Sí? ¿No? ¿En no. Semana? No. Okay. ¿En TeleSUR? Ardieron. En abril de este año, Londres fue sitiada por su propio ejército. Y ojo, recuerden, los británicos están acostumbrados a ver policía desarmada en las calles. Imagínense lo que sintieron cuando, a raíz de las protestas anunciadas, de la catombe que anunció la propia policía, eh, eh, británica A raíz de la, de la reunión del G20, sitiaron toda la ciudad y mantuvieron en, camp en campos, en calles concentradas, a quienes iban a protestar. De nuevo, el promedio de edad de esos protestantes es el mismo de, de Atenas, es el mismo de París, es el mismo de Barcelona, es el mismo de los ocupantes de la Universidad de Santa Cruz en este momento en California, en Estados Unidos. El promedio es de 21 años. Fíjense quiénes son los actores políticos relevantes hoy. En los casos de Colombia, Francia, Estados Unidos, este miedo al futuro asume lo, la forma de un igualmente obsesivo esfuerzo por exorcizar el pasado. Así, por ejemplo, la política exterior colombiana ha estado informada con una voluntad de revisionismo histórico. Nombran, nombran víctimas ¿no? como embajadores para que vayan allá a contarle a esos europeos que además son todos socialistoides eh, la verdad acerca de la tragedia colombiana bueno, eso también se está haciendo eh, entiendo internamente alguien me contó que eh, a raíz de la reactuación de la campaña libertadora como que se habían cambiado además hasta las fechas del, del momento de la independencia no hubo 7 de agosto Qué interesante pero además yo quiero conocer eh, eh, digamos, que era la composición, por ejemplo, racial y de género de los marchantes, ¿no? caballitos. Pues, yo quiero saber, porque ustedes saben, ¿saben ustedes dónde se, se hizo el tricolor nacional por primera vez en América Latina? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? En Haití. Y Bolívar tenía muy claro que yo contaba. Por eso, por eso fue, para, fue para Cartagena cuando salió el Carabobo. Estoy seguro que, por supuesto, estos marchantes no hicieron Carabobo, Cartagena. ¿Por qué? Porque es que la fuerza, el actor insuerto el actor, el relevante en ese momento, eran los, los esclavos negros y los pardos. Me gustaría saber cuántos pardos y cuántos negros él. En el caso de Francia se trata de exorcizar el fantasma de mayo del 68, pero ellos siempre con un ojo en el presente y la potencialidad futura. En el caso de Francia se teme la contaminación griega de los estudiantes que protestan hoy en día al menos una vez por mes. Y en el caso colombiano, pues lo que se teme, de acuerdo con el tiempo de anterior, es la contaminación cubano-venezolana, chico. Sarkozy dice, no podemos tener mayo de 68 en Navidad. Y aquí se dice, no podemos tener a 1991, no podemos tener una convención constitucional popular, no podemos dar un paso atrás eh, y cederle el terreno a esos simpatizantes. Colaboradores, publicistas de, ¿ustedes saben quién? O en el paroxismo mayor, en el del otro lado de la frontera que además está adquiriendo capacidad nuclear de Irán. ¿Ustedes saben cuántos países? ¿Cuál es el único país en América Latina que tiene reactores nucleares? ¿El? ¿Cuál? ¿Cuál? Tampoco. Bien? No es Venezuela. Tampoco es uno de los otros presos. Riesgo, preterrorismo. El preterrorismo introduce, esta, esta noción de preterrorismo introduce en el corazón del derecho la paradoja, esa de la cual Steven, a la cual Steven Spielberg se refirió cuando eh, eh, hizo su película Un reporte de minorías. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que de lo que se trataba, esta era una policía precognitiva que agarraba al criminal antes de que comitiese el crimen y lo, y lo, lo desaparecía por allá? Entonces no había crimen. ¿no? Claro, la única diferencia es que ellos contaban con cuatro pre-cogs que tenían la capacidad de ver el futuro. Hasta donde yo, no, hasta donde yo sé, nuestros analistas sean muy juiciosos de casa de Nariño, o de la City de Londres, pues no tienen capacidades precognitivas. Eh, y por lo tanto, y este, fue, este es parte del problema que existe en Gran Bretaña con, el, con la justicia uh, de seguridad eh, antiterrorista, usted termina cogiendo al, al, al tipo antes de que cometa el hecho y entonces por qué razón es que lo estamos encarcelando y entonces no se lo puede juzgar porque no hay razón para encarcelarlo o para juzgarlo y entonces queda ahí en un limbo es exactamente el mismo limbo en el que eh, existen los inmigrantes colombianos que limpian las universidades de Londres y eh, las oficinas de la City. Es el mismo limbo y es el mismo limbo eh, eh, que eh, existe en la isla de Cuba, ¿no? en Guantánamo Bay. Ahora, ese limbo no es un vacío de derecho, es al contrario. Lo que hay allí es, es hiperproducción jurídica. Quienes han hecho estudios serios, Miren, la regulación de Guantánamo ¿eh? es una vaina enorme. O sea, nada, mira, mira, mira, no más. Pero no es, no es negro jurídico. Es al contrario, es hiperproducción jurídica. Y voy a terminar diciendo que esa hiperproducción eh, jurídica está unida a esta última forma de gobernanza que deberíamos combatir y que es la puesta en marcha de operativos y montajes policivo-mediáticos. Allí hay un trabajo pequeñito que podríamos hacer, muy modesto. Checks and balances, y entonces los tres poderes y la cosa. Bueno, ¿cómo hacemos para recortarle las alas al poder mediático de los ejecutivos? ¿Se puede? ¿Sirve para eso el constitucionalismo? ¿Es insuficiente? Costas, ayer, eh, eh, Costas y Roberto nos advertían acerca de los límites. De esas, de esas estrategias y sin embargo también nos contaban acerca de la manera en que al levantarse en contra de esas estrategias eh, lo que sucedía como nos dijo ayer Alejandro Sánchez es que empezábamos a conectar el pensamiento con el disenso y con la desobediencia y entonces allí sí la filosofía, la educación empieza a ser aquello para lo cual fue inventada Resistir la opinión y resistir el poder de la opinión. Muchas gracias.